Cómo sacar al portero Hola, ¿qué tal, Fiferos? Pues bien, vamos a ver esto Que es un tip muy, muy bueno, muy efectivo A la hora de tener un mano a mano en contra eh, Lo que yo recomiendo es sacar al portero Justo antes de que te tiren Ahí ese pasito, pasito tum, tum, ¡Pum! Vean cómo para la pelota Súper bien, es muy efectivo eh, les vas a salvar bastantes ocasiones de gol Y únicamente es calcular bien ese pasito tun, tun. Ahí nada más pasito tun, tun. Y ven cómo saca la pelota El portero, eh, es clave A la hora de estar un mano a mano y aumenta Las probabilidades de que falle el rival eh, Solamente es de feeling eh, Concéntrese muy bien Y practíquelo, justo antes de que tire Pasito, tun, tun, pum y la paramos Fiferos, pues bien Yo soy Cero Fiferos y recuérdenlo Teniendo un portero imbatible FIFA la vida Si bailas de aquí